Buenos días o buenas tardes a todos eh, y todas. Eh, bueno, entonces estoy muy contenta y agradecida por la invitación, como les decía, y de compartir con ustedes este momento, eh, compartir mis poemas y también ilusionada por la conversación. Eh, voy a leer... De dos libros, uno del 2018, De los Peces, la Sed, y de otro libro más reciente, Miedo. Y también quisiera ir a algunos inéditos, simplemente porque siento que es lo que más me representa en este momento. Pero ustedes también me van diciendo, ¿no? Si quieren este, conversar en algún momento, hacerme preguntas, me pueden interrumpir. Este, y, y bueno, yo me, me adapto a, al grupo, ¿no? Este, entonces voy a comenzar leyendo, eh, se lo voy a dedicar a Francesca, un primer poema del libro de los peces, La sed. Eh, Qué y voy a... <ríe> Sí, eh, porque con ahí. este poema nos conocimos, ¿no? Con este poema eh, se llama Nocturno del hueco. Tuve el privilegio, verdaderamente, y la alegría de haber sido invitada por una gran poeta española, Sara Castelar Lorca, cuando hacía una antología de poeta en Nueva York, de, bueno, por supuesto Lorca, eh, invitó a poetas a dialogar con un poema y la única, el único, la única condición era que el poema debía llevar el título del poema original, a mí me tocó, ella me dio Nocturno del Hueco, y entonces, bueno, lo leí varias veces, este, y estuve escribiendo varios textos hasta que me di cuenta que este texto era el que el que llegaba un poquito a dialogar con el Nocturno del Hueco de Lorca hay algunas imágenes... Eh, incluso creo que la, la materia, el poema como artesanía tiene mucho que ver con Lorca en cuanto a esta cosa casi litúrgica o, o musical, ¿no? que, que para mí él siempre ha sido, su poesía ha sido tan importante para, para conectarme con esa parte de la escritura poética. Luego he ido elaborando otras... Otras cosas, otras experiencias, otros acercamientos a la poesía. Pero bueno, aquí está uno que tiene que ver más con, con esto sonoro, musical, dejarme llevar con, por un ritmo, y también esta, este, este estar muy presente en las imágenes, no ciertas imágenes, diría, de corte surrealista. Nocturno del hueco. Dame tu mano congelada tu frío horizontal quebrándose, la puerta donde dejamos los conejos, dame tu mano congelada y tu leche rancia, tu leche rancia en tu mano congelada, no, mejor no me la des, volvamos donde los conejos, tiremos la puerta, quebremos su paz, recordemos, cantemos, cantémosles a ellos, sobre ellos, trepados a su miedo, tapando nuestros miedos, pidámosles perdón, perdonemos, perdonémonos, ¿me perdonas, Te perdono. Yo me tomo tu sed, dijiste un día, eras tan chiquito que en tus dientes había pesadillas y ellas crecían. Yo me tomo tu sed, dijiste un día, mientras yo juntaba esos dientes y los llevaba de paseo, eran perros, yo los sujetaba pero ellos mordían, hacían cavidades en mis mejillas y luego corrían. Yo los seguía pero solo llegaba a tocarles el ladrido. Anotaba su sed hasta que vos llegabas con el agua, pero en mi boca no había puertas. ¿Te referías a mi sed? ¿A esa hambre de madre de la hija sin madre? ¿Cuánto dura una madre? ¿Cuánto dura una madre con hambre? ¿Qué le pasa a la boca cuando le falta una madre? ¿Se seca o se desplaza hacia su hambre? Yo me tomo tu sed, puede decirle un hijo a su madre. ¿Qué sed? ¿De quién la sed? Como si mi leche no fuera suficiente, como si mi leche no fuera. ¿Es mi leche? ¿Es suficiente? ¿Es mía? ¿La querés? ¿La tomás? ¿O te recordás tomándola? ¿Cómo se llega a los bordes de la infancia? ¿Qué bote, qué pies, qué tren nos desplazan? ¿Qué luz, qué voz, qué animal se queda fuera para que podamos habitarla? Cuando me dijiste, mami, a veces la voz se va, hunting, fue tu forma de encontrar las palabras que yo buscaba en silencio, tu forma de decirme que ahora podía bajar los brazos, que solo estaba vos y yo, Estábamos vos y yo, tu voz y mi voz en la manada, que podíamos tirarnos, a abrazar, tirarnos abrazados. Espera, haceme un hueco en el nocturno de tu pecho. Dame tu mano y el agua en la que mueren los conejos. ¿Los oís? ¿Los oís caer de espaldas en el agua? ¿Oís el deseo de su huida hacia el bosque? Menos la huida, menos el bosque. Que solo ese ruido del agua en movimiento y el hueco mudo en su elefante como un niño en la lluvia todavía y su hermosura suficiente para el tiempo ¿cuánto dura un niño? ¿cuánto dura un niño en un poema? ¿cuánto dura el niño que cae en el agua de este poema con hambre? Bueno eh, creo que se pueden ver en, en este poema, ¿no? estas estas imágenes lortianas eh, y esta eh, suerte de respiración del verso, ¿no? creo que es una respiración del verso que que intento lograr. Eh, me interesa mucho esta idea de la respiración del verso, a veces es como en este caso un, un verso de largo aliento eh, y otras veces es un verso más cortado, ¿no? Eh, que quiere de pronto, quizás ahora me siento más cercana a un verso que quiere cortar o erizar, generar como, como punzadas en, en, la en la experiencia lectora. Pero este poema... Creo que lo que un poco, la experiencia de lectura, que, de mi propia lectura del poema, no porque es un poema de lectura en voz alta, que lo hice leyéndolo muchas veces en voz, en voz alta, es la de querer envolver eh, una experiencia. Eh, de, de este tipo de poemas, en el libro Miedo tengo otro que también... Eh, surge de la misma manera, es decir, con esa misma experiencia que se llama 12 muñecas. Y, y creo que cuando lo lea van a ver un poquito esa, esa similitud o esa semejanza. 12 muñecas. Pensó en lo que podía conjurar en lo que podría derivar de esos ríos altos. Todavía era una rama colgando a punto de partir. Pensó en lo que pasaría si alguien abría por fin el pestillo, si alguien por fin salía. Una niña con doce muñecas no puede conjurar una madre y simplemente partir. Una niña con madre puede tener doce muñecas pero no las cuenta. Una niña sin madre y con doce muñecas puede peinar a sus doce muñecas pero no la peinan a ella. Las doce muñecas de la niña con madre no han visto nunca cómo se dobla la palabra desamparo. Las doce muñecas sin la niña pueden tener hambre pero no pueden ir al mercado. Las doce muñecas con la niña pueden tener hambre y pueden ir al mercado en un carrito en el que la niña es la madre y empuja a las hijas. En ese mercado las doce muñecas tienen también una abuela, en el otro mercado no. Esto sí lo sabe la otra niña, y desnuda sus doce muñecas para que no lo sepan ellas. Eh, y bueno, un poquito también está esta, esta idea como del ritmo llevándome, llevando a la voz poética a un lugar de, de hallazgos y revelaciones eh, estos dos poemas pertenecen a un proceso creativo que está muy ligado a la lectura en voz alta, no todos los poemas míos, sobre todo los más recientes, no están todos ligados a esta experiencia de lectura en voz alta, eh, pero estos poemas, digamos que la hechura del poema eh, fue dictada por mi, mi voz... De el desdoblamiento de mi voz, de alguna manera, por distanciamiento y escucharme, ¿no? Y como muy este, llevada por la partitura, por la música. Este, todo lo que su sucede en el poema tiene que ver con eso, y por supuesto que en ambos está la experiencia eh, de la infancia eh, y la maternidad, que para mí, en mi caso, son dos experiencias muy ligadas eh, y que curiosamente se activa en mí la, la voz de la niña a partir de mi ser madre ¿no? este, porque tengo un libro anterior que en realidad no, no estoy integrando que es muy autobiográfico cinco movimientos del llanto del 2008 que ya tiene otra vena eh, que, que tiene que ver con una otra experiencia eh, vital, con la cual ahora me siento muy distante, tal vez por eso no, no la estoy integrando, este, pero he, he, sí he experimentado esta, estas nuevas voces que me habitan a partir de la experiencia de ser madre y dar sentido no solo a, a, a mi condición de madre, sino a mi condición de hija. Eh, bueno, ahora voy a leer. Eh, si quieren que siga leyendo o si quieren hacer preguntas, me dicen. Yo que estoy pendiente de ustedes, ¿no? Eh, gracias, Silvia. Eh, Silvia, eh, ante todo, pues quisiera pues agradecerte de verdad de haber aceptado esta invitación y quisiera que nuestra amiga Francesca leyera tu biografía. ¿Te lo permites? Claro, por supuesto. Francesca, te cedo la palabra bueno, muchísimas gracias Sí, yo quiero abrazar a Silvia, a esta bella mujer a esta bella poeta y a tu espacio Luz Marina que la universidad ha generado unos espacios muy bellos y de compartir entonces empiezo con Silvia Goldman, es poeta docente e investigadora en el 2008 publicó cinco movimientos del llanto su primer poemario, y en el 2016 la editorial, otra editorial, publicó una selección de los poemas de ese libro titulada y traducida al inglés por Charles Dwight publicó asimismo De los peces de la sed, que es un libro bellísimo, luego este parió, se llama La editorial, en el 2018, y Miedo, Axiara ediciones del 2020 el cual obtuvo un premio en la Feria Internacional del Libro Latino y Latinoamericana. Manuscritos suyos han sido finalistas en el sexto y séptimo Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador y del Premio Internacional de Poesía Paralelo 0 2020. Ha participado en diversas antologías como Llama de Amor Viva en el 22 Encuentro de Poetas Iberoamericanos Antología en Homenaje a San Juan de la Cruz publicada en Salamanca en el 2019. Árbol de Alejandra, en Carima Ediciones del 2019, y Poeta en Nueva York, Poetas de Tierra y Luna, Carima Editores en el 2018. Actualmente es miembro de la plataforma y revista cultural Contratiempo. Pues Silvia, no nos queda más que la admiración y la felicitación por tan bella trayectoria literaria, Silvia. Muchas gracias por permitirme leerla. Muchísimas gracias, Francesca, por la presentación, y Luz Marina también por el espacio, y este, a todos eh, por este encuentro en la universidad, yo estoy verdaderamente muy agradecida y, y bueno, a, apreciando mucho la generosidad, ¿no? Ah, listo. Eh, quisiera, pues, para iniciar, eh, bueno, ya hemos iniciado, pero quisiera pues darte un saludo acá a todos los presentes. Eh, el, Centro de Recursos de Aprendizaje, de la, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Santo Tomás eh, es un nuevo concepto de biblioteca que existe, eh, te queremos pues comentar. Antiguamente éramos una biblioteca, ahora nos convertimos en Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación y por el cual hemos generado estos espacios, Silvia, y eso es un honor tenerte aquí y también pues agradecer a todos y cada uno de las personas que nos están acompañando en este momento entonces eh, Silvia, eh, de verdad que hermosos tus poemas y pues podríamos continuar escuchándote y al finalizar, si tiene alguien preguntas, podrían hacerlo a través del chat o abrir el chat eh, o hacerlo directamente así, Silvia. Silvia muchas gracias Bien. perfecto bueno, voy a leer algunos inéditos y otra vez eh, muchísimas gracias por, por esta invitación a la universidad, a ti, Luz Marina, a Francesca y a todos aquí, a esta comunidad eh, de la palabra que, que verdaderamente crece y es una red solidaria como pocas, ¿no? Y da muchísima esperanza en estos tiempos y bueno, también esperando que todos se, se encuentren bien eh, voy a leer eh, un poema que se llama Ternura que no pertenece a ningún libro salió publicado hace poco en la revista Altazor Ternura para llevarme tu habitación podría esperar a que las palabras hicieran tierra con mi miedo o en el lugar que hay en la noche Por alguna de sus bocas este balde derrama el agua que juntamos Las manos que nos dieron el pan parecen atadas Yo vi sus verdes blancas uñas de pasto y puse en ellas al animal Una madre Son procesos indecibles y no podemos decidirnos por una palabra porque decirla es como derramarla o entrar en ella sin rastro de él. Si no me llevo tu habitación, podrías traérmela, mostrarme sus muros, la alta blancura de ciertos sobresaltos ante la palabra Padre. No había antes que nosotros ninguna hostilidad, ni siquiera en el vocabulario. Ternura no era solo una palabra, era una posición frente al lenguaje. Y bueno, en realidad me equivoqué, porque es inédito, pero sí, aquí me lo recuerdo a mí misma leyendo el paréntesis, pertenece a un manuscrito que tengo inédito que se llama Todas las criaturas de tu voz. Eh, voy a leer... Este poema que está aquí, pero pertenece al libro Miedo, que se llama Culpa. Eh, y en este poema eh, creo que está muy presente una poeta uruguaya eh, que me influyó mucho, Idea Vilariño. Eh, ella tenía una escritura muy despojada y unos versos... Eh, memorables de ella que dicen inútil decir más, nombrar alcanza, ¿no? Eh, una, una escritura despojada de, de los adjetivos, que eso es algo que, digamos, eh, he también buscado, he tratado siempre de ir a lo que siento es el hueso, los, la osamenta del lenguaje, y ahí siento que está depositado en, en los sustantivos, en los verbos, incluso a veces creo que las preposiciones, eh, que las preposiciones me pueden dar una sorpresa y llevarme a, a lugares imprecisos que, que me pueden ayudar a ir más lejos. En cuanto a los adjetivos, no es que yo eh, reniegue de los adjetivos, pero siento que son quizás una de las cosas, eh, una de las categorías de la lengua más difíciles de usar para mí, para el poema, donde, puede, donde se puede caer más en, en lugares comunes, en clichés. Y entonces, bueno, si bien cuan, cuando hay un adjetivo en un poema mío es porque encontré un lugar donde puede generar algo nuevo, ¿no? Y puede iluminar de una manera extraña y distinta y no automática. Eh, un sustantivo, y no solo un sustantivo, sino una situación, porque, porque intento desarrollar situaciones de lenguaje. Bueno, este poema, muy despojado, se llama Culpa. Es no saber para qué o por qué se abrieron, abriste los elementos, el aire fue un accesorio una vez, fácil, fácil elocuente, lo dejaste, te fuiste hacia la puerta, te quedaste en el umbral, sin golpear, sin golpear a nadie, pero pensando en lo que harías si pudiera llegar a vos y golpearte. Este es un poema de, de Los peces la sed, eh, en Los peces la sed hay una serie que eh, que son una serie de poemas que dialogan con Paul Celan, en esa época estaba leyendo unos poemas de Paul Celan donde me di cuenta, bueno, <ríe> por lo menos yo seguramente el descubrimiento era ya generalizado entre sus lectores, pero para mí fue un momento quizás como de, de interés o cierto hallazgo, que era muy recurrente el tema del pelo, el motivo, del pelo en sus poemas, ¿no? pero no de una manera sensual, sino como, como encaminamiento o sintagma de la muerte. ¿no? Este, está ese poema famoso que a mí tanto, tanto me influyó, debo decir, Fuga de la muerte, de Paul Celan, donde habla del pelo, de yulamite, en el campo de concentración, ¿no? lo que pasa con el pelo, cómo se usa, cómo se trafica, cómo se intercambia la vida y la muerte con el pelo, y cómo el pelo eh, habla de la identidad, pero no de una manera que la lleve a un proceso de florecimiento vital, sino como, eh, como signo trágico y fatal, ¿no? cómo el pelo puede... Eh, suponer o determinar la muerte de una persona por, por, por su textura, por su color, por lo, que, por lo que puede sugerir de su grupo étnico, ¿no? Como, como pasa en ese poema. Y debo decir que eh, "Fuga de la muerte" es un poema que, que, que mientras lo mencionaba pensaba en el nocturno del hueco. Yo lo leía muchas veces en voz alta tendría que haber traído alguna buena traducción este, de ese poema, porque creo que Paul Celan, al igual que Lorca, me ha dado eso, no, Esa, sobre todo ese poema, ese sentido como ritual o elevatorio que puede tener la palabra. Y cuando digo ritual, pienso en la palabra o en el lenguaje como un lugar para afincarnos, ¿no? esto que tienen los rituales esa predictibilidad del ritual que nos da seguridad y que también nos hace sentirnos partícipes eh, y pertenecientes a una comunidad. Pero bueno, entonces voy a leer este poema eh, que se llama Ser Paul Selán. Eh, Ser Paul Selán, sobrevivir el diluvio de la madre, su cintura rodeada de silencios, sus dedos como velas apagándose. Una vez mi hija se subió a mi silencio, tan chiquito era su cuerpo que el silencio era más grande. Una vez mi silencio la puso en el lomo y la sacó a pasear, solo para escuchar cómo se abría y se cerraba su corazón como un acordeón cuando lo erizan. Pero era cómoda esa línea de calor, y daba vértigo esa distancia que hacía más alto y líquido al día. Afuera se alejaban con sus velas alzadas las palabras, y mi hija se quedó en la cima del silencio. Era la punta de un iceberg, y yo lo que se hundía. Eh, bueno, en este poema hay sí una... Música internalizada, no, un, una experiencia de sonido que tengo como interiorizada. Pero también está eso que ya he tratado de hacer mucho más en los últimos tiempos, que es como una cosa, bueno, lo he hecho antes también, pienso en algunos poemas, pero el narrar un acontecimiento, no, esta imagen de la hija subiéndose al silencio, y desarrollar la imagen y ver hacia dónde me lleva, ¿no? Eh, porque por ejemplo en Nocturno del Hueco hay sí, una sucesión, fragmentos de imágenes, pero es más como un paneo. Luego hay otros poemas que desarrollan ¿no? y van desenvolviendo como un núcleo. Eh... Bueno, voy a seguir leyendo algunos... Este más, eh, más eh, recientes, inéditos también, eh, publicados en revistas algunos, y este va a formar parte de un poemario que estoy tentativamente titulando, antes de que despierten, eh, porque si sí hay un momento... No sé si a todos los escritores les sucede, pero para mí el momento más creativo del día siento es la mañana, donde, donde surgen los mayores hallazgos. Para mí, sin embargo, no es el único momento, por la forma en que yo escribo, que es a través de notas en el celular, este, entonces cualquier momento que tengo una, una idea, eh, la la pongo en una nota, ¿no? Y eso puede irse desarrollando. Y este poema eh, pertenece a ese, ese manuscrito que es ese momento que tengo breve, de silencio, entre que yo me despierto y se despiertan mis hijos. <ríe> Por eso se llama antes de que despierten. Y voy a contestar aquí una pregunta. Eh, comencé a escribir, eh, la pregunta es a qué edad comencé a escribir, es de Craig Usta, y qué me inspiró. Gracias por la pregunta, Cray. Eh, empecé a escribir muy chica, eh, a ver, el, los primeros recuerdos son de un diario íntimo que tenía en la infancia, pero no, no recuerdo ahí mi, mi relación con la poesía, por lo menos. Eh, pero sí recuerdo a mi tía abuela regalándome un libro eh, de una poeta uruguaya, Juana de Ibarburú, Chico Carlo y que la verdad es que no, nunca pude leerlo todo, Chico Carlo no, no, tuve esa, no, no tuvo ese magnetismo, o ese, no generó esa hipnosis, no me fue hipnótico, eh, pero sí tenía esta cosa como de fetiche el libro, como si ahí hubiera un lugar para mí para reconectarme también con mis seres queridos, los seres que había perdido, que fueron muchos en la infancia. Este, y eh, hubo un momento muy importante que fue eh, a los 12 años, que siempre lo voy a agradecer, que fue un momento, como casi un rito de, inicio, de iniciación, eh, una profesora de idioma español nos leyó, nos había venido leyendo poemas, me acuerdo del modernismo, pero nos leyó una vez un poema de Lorca, canción del jinete, todos los caminos conducen a, Lor a, a Córdoba, eh, Córdoba, lejana y sola, bueno, en mi, en mi memoria suena así, tendría que fijarme, pero recuerdo muy bien la sensación de que algo había pasado, eh, algo había, había sido una experiencia trascendente para mí, haber escuchado en voz alta ese poema, sentí que eso era algo distinto, y que esa experiencia lectora, compartida, eh, me, iba, me había generado cosas eh, sensoriales que involucraban a todo mi cuerpo, y también creo que sentí eh, la presencia de codificar la muerte, la tristeza, el duelo, porque de eso creo se trata un poco ese poema, Sentí que ahí había una respuesta a mis necesidades, por supuesto que todas estas cosas fueron intuiciones, no pero tal fue la intuición que me acuerdo, yo no sé si en Colombia se usaban, <ríe> en Uruguay se usaban unos para aprender a escribir, o, o, o, o en, en mi secundaria y primaria se usaban para, como para un glosario donde los niños poníamos las palabras difíciles, cuadernos de doble renglón o a doble espacio, les decíamos, y entonces yo me compré un cuaderno a doble espacio, eh, y en ese momento intuí que la poesía era, eh, tenía que ver con algo de la dificultad del léxico, ¿no? del vocabulario, entonces por eso me compré el cuaderno a doble espacio, para poner palabras que me resultaban difíciles, este, bueno, imagínense, los modernistas, me acuerdo, leíamos a Zorrilla, este, bueno, la torba, la polvadera, el corcel, la testa, bueno, yo me ponía todas esas palabras y después este, trataba de musicalizar, eh, bueno, eran poemas que, bueno, eran solamente ritos de iniciación, pero ese fue el momento en que yo sentí que había... Ah, que yo quería hacer algo parecido a eso, eh, y tomó mucho tiempo hasta que pude encontrar mi voz y siento que me tuve que ir de Uruguay, eh, yo me fui de Uruguay a los 23 años para estudiar, no fue una decisión eh, como que estaba emigrando, ¿no? me fui dando cuenta de eso más tarde, eh, pero era muy difícil para mí, por ciertas experiencias, eh, encontrar mi voz en Uruguay, animarme a hablar, ¿no? eh, animarme a hablar, no, es, no experimentar una censura tal que no me permitiera escribir. Ese, ese ejercicio de soltarme eh, lo pude lograr más y lo sigo, lo sigo intentando, ¿no? creo que no siempre lo logro. Pero sí encuentro, he, he tratado, he ido encontrando en el poema, en el lugar que es el poema y que habito, y que habito junto a una voz poética, esos espacios como de liberación. Eh, escritores que me han influido, bueno, mencioné Paul Celan, Lorca, y de Avilariño me influyó muchísimo, creo que, que este, tanto que por momentos la tuve que abandonar completamente para no ser como fagocitadas de algún modo por su escritura, y recién ahora siento que puedo volver a Idea Vilariño. Otra gran poeta uruguaya que me influyó es Marosa Di Giorgio, que en realidad es una escritura muy distinta a la de Idea bilariño porque es de un largo aliento, son prosas poéticas, este, donde todo confabula con todo, hasta la puntuación es a veces... Eh, indomesticada, erizada, desordenada, pero es este, una, leerla es una experiencia muy salvaje. Bueno, curiosamente ella tituló una de sus antologías, la, los papeles salvajes, pero ahí está, creo, un lenguaje eh, que sentí muy personal, porque siento que a veces... Eh, la poesía, no, no me gusta hablar en géneros de voz femenina y masculina, pero sí creo que hay sensibilidades masculinas, femeninas. Sentía que Di Giorgio hablaba en un lenguaje que me era muy cercano y que no había escuchado hablar desde ese lenguaje, una forma de hablar del cuerpo y de la sexualidad muy tal vez quizás hermética e incluso filtrada por, por los cuentos de hadas y las mitologías, este, pero, pero bueno, una experiencia, una sensibilidad eh, femenina, una mirada femenina. Bueno, esos son los autores que en este momento pienso, me influyeron seguramente, y después los contemporáneos, es increíble todos estos poemas que voy leyendo día a día y, y me influyen, ¿no? Y después me doy cuenta que, que quedan resonando en mi inconsciente y sale una poeta que me ha encantado, pero no, la verdad es que no la he leído sistemáticamente porque no hay traducciones al castellano, además de algunos poemas, al inglés hay más, una poeta noruega, Eldrid Lunden, que me parece maravillosa y la recomiendo. Eh, ¿Cuál es el poema que has escrito que más te gusta? ¡Oh, qué pregunta! Eh, ¿Cuál es el poema que has escrito que más te ha gustado? ¿O el que aprecias más? ¡Ay, es una pregunta difícil! Hay poemas eh, que siento que dicen una verdad... Eh, necesaria, uno de esos poemas, es un poema que se llama Cecilia, eh, Nocturno del Hueco también, creo que es un poema que, que me marcó eh, y en este momento no puedo pensar, pero este, hay otros poemas eh, estoy viendo por aquí Poemas, siento que esos son poemas donde pasa algo, ¿no? Pasa, hay un acontecimiento, me doy cuenta que el poema logra, logra convertirse en una suerte de acontecimiento, del lenguaje que, que va a quedar, ¿no? 12 muñecas posiblemente. Lo que pasa es que a veces me pasa, supongo que por una, una necesidad de no, no anquilosarme o quedarme quieta en una experiencia, en mi propia voz, me empiezo como a distanciar. Entonces, si bien pienso en esos poemas, eh, me cuesta, pienso que esos poemas... Eh, encapsulan mucho de lo que he querido ser en el poema, pero no son de todos modos los poemas donde siento que haya hecho el mayor hallazgo, ¿no? Tendría que seguir pensando para poder contestarte, Julio, y gracias por la pregunta. Aquí tengo un poema muy cortito que creo que logra... Ese acontecimiento imposible que me gusta, es otra de las eh, vertientes que he tratado de explorar en el poema, eh, la poesía como una, el, el, el poema como el lugar donde se puede dar un acontecimiento imposible a través del lenguaje. Este es un poema cortito, pero siento que algo de eso tiene ese poema, y por eso lo agradezco. Se llama Víctor. A Víctor lo conocí en una fiesta, después fue mi padre. Entonces escribí sobre las posibilidades de ser su hija. En la fiesta todos bailaban y no me conocían, pero decían que era parecida a mi madre. Mi padre no conoció a mi madre, por eso no me habló de ella, pero sí mencionó aquello del pánico por nuestro parecido bueno, es un poema eh, breve, pero que captura lo imposible, ¿no? A Víctor lo conocí en una fiesta, después fue mi padre, entonces escribí sobre las posibilidades de ser su hija. Eh, y eso, eso me maravilla del hecho poético, es algo que puede suceder en la prosa también, no necesariamente en la poesía, pero eso del hecho poético como un lugar donde todo puede suceder, ¿no? incluso las cronologías pueden invertirse. ¿Sí? Eh, bien, aquí tengo otro que es importante para mí, porque me viene, viene de una revelación este poema, Francesca lo escuchó, porque hablé de esto en, en una entrevista donde nos conocimos, que tiene que ver con el hecho de que eh, la experiencia de la orfandad, eh, mi mamá murió cuando yo era muy chica, la experiencia de la orfandad eh, se transmite a los hijos, eh, es decir, seré los hijos, a, mis hijos, a pesar de que tengan a su madre, heredan aspectos de mi orfandad, en modalidades a, afectivas, en, en, en carencias, en, en hechos prácticos de la vida cotidiana, eh, de aprendizajes que no tengo, ¿no? Pero, pero bueno, es muy fuerte. Eh, esa revelación me fue muy fuerte Este poema se llama Cuerpo En el cuerpo donde me quedo a contestar Hay una mano que hereda mis raíces En sus respuestas están también las piernas de los otros Cuando no saben partir Y es no atreverse otra vez a hacerme lo contrario de mí en el cuerpo en que me ayudo y me quedo a ser la madre, hay alguien que me cuida y me lava. Yo no protesto para que no se cierren las horas. Las manos se mueven de un lugar a otro, parecen tacitas de té. La cantidad de aire que debe construirse en ciertos poemas sabe lo que espera el agua cuando limpia. La fe en la mano de alguien, todo sobre esa fe, es la continuación de una espera, líquida. Lo sé y se lo enseño a mi hija. Mis manos se mueven de un lugar a otro, parecen tacitas de té en los dedos de mi madre. Sí, puedo decir algo sobre eso? Sí, Yo puedo sí. <ríe> un saludo que te manda Indira y Sol, que no sé si en este momento estará en, um, entre todos los invitados, porque yo le mandé a ella el link, te manda ah, mucho, lindo. mucho saludo, y qué, qué lindo, bello gracias. el podcast que te hizo sobre este poema, este poema es bellísimo, en realidad toda tu poesía tiene un cascabelé, una musicalidad, unas figuras literarias valiosísimas, un surrealismo, no, pues a mí me, me faltarían palabras para decir todo lo que yo he identificado en tu poesía y todo lo que he aprendido de ella. Pues bueno, ahí te dejo el datico de, de Isol, que también la tendremos acá en este espacio, por ahí el 22 de octubre, si Dios quiere estará también acompañándonos. Yo te compartiría también el link para que ese día entres y, y bueno, también le des un saludito a, a nuestra amiga Isol. Sí, sí, bueno, un saludo para Isol y para Indira, y bueno, muchísimas gracias por, por, por tu comentario, Francesca, y realmente nutre y enriquece muchísimo esa, ese es el otro aspecto, ¿no? de, de, de la actividad que es la escritura, eh, la reciprocidad, la escucha, ¿no?, la, la comunidad, eso eso este, estimula muchísimo a mí, y, y muchísimas gracias por, por los comentarios, los agradezco muchísimo, este, y me son inspiradores también. Eh, y, y una cosa, cuando te escuchaba Francesca, ¿no? y, y esto de escuchar el, la voz de otra persona, eh, Siempre me vienen a las palabras de un crítico francés que, que, creo, que ha, creo que ha hecho un acercamiento a lo poético muy, muy lúcido, y él dice que el poema es el lugar donde no sabe, escuchamos lo que no sabemos que escuchamos y vemos lo que no sabemos que vemos. ¿no? Es esta, este lugar de una escucha de revelaciones, ¿no? Hay un, se produce algo, se produce un conocimiento que no, tal vez no está del todo codificado porque pertenece, creo que el lenguaje poético pertenece a un lenguaje que no es pragmático, no es instrumental. Eh, por eso siempre soy muy cuidadosa, ¿no? Cuando se asimila la poesía a los sentimientos o a las emociones, ¿no? La poesía es un lugar, el poema es un lugar eh, de muchísimas revelaciones, eh, de intuiciones, de, de destellos eh, que tienen que ver con reflexiones que, que siento... Eh, eh, lindas, ¿no? Con, con la filosofía, ¿no? Pero, pero tiene otro registro que... que que, que... ¿Sí? que Tu poesía también tiene acertijos, o sea, tiene una serie de acertijos que a la vez que vas narrando y vas filando la historia van dando respuesta eh, del acontecimiento. Y a mí me ha parecido también que la pregunta, la hermosa pregunta que siempre reafirma en algunas tus metáforas también es un hallazgo muy valioso para mí. Un, un bonito aprendizaje también esto sobre la pregunta, que es también otro tema bien estructurado dentro de tu poesía. Qué lindo eso, Francesca. Eh, me gusta eso de los acertijos porque alguien, que un editor que, que me leyó y, y bueno, espero publicar con él, eh, me hablaba de los escondites, que el, el, mis poemas estaban llenos de escondites, eh, y tal vez esos escondites tengan que ver también con mis propias formas de eh, trabajar con mis propias autocensuras ¿no? que existen, y no, no siempre no son necesariamente conscientes, ¿no? Pero ahí está tratar de buscar el lenguaje que me pueda, que me pueda llegar hacia adentro, que me pueda dar este, eh, me pueda acercar más a, a, a mi identidad. Y en cuanto a la pregunta, eh, utilizo muchas veces en el poema utilit utilizo la pregunta casi como una figura, eh, tal vez no tanto, bueno, retórica de algún modo, pero también de impulso, eh, me ayuda a ensayar tonos, a desdoblarme, eh, y, a, y, a, y a buscar, sí, a, a buscar eh, como o ondula, oscilaciones de la voz, ¿no? O, o también este sobre todo generar distancias y, y me permite también eh, anticipar lo que puede eh, posibilitar el poema como, como respuestas. ¿no? Bueno, pues voy a dejar de. <ríe> eh, como, sí, había como una cierta alteración, una cierta literalidad en, en la en la manera de afirmar la, la metáfora por medio de la punta. Es un sí, indicio muy valioso. Mm. Sí, sí. Y también estoy pensando en que es una forma, un vehículo para traer, para acercarme a la voz de otros y otras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el poema... En la eh, nocturno del hueco, ¿no? Cómo integrar la pregunta de mi hijo, cómo integrar la experiencia, porque bueno me la preguntó, ¿por qué la voz se va hunting o a veces la voz se va hunting hunting en inglés, ¿no? Porque vivimos este, desde hace tiempo, bueno en los Estados Unidos, él nació aquí, eh, entonces es una manera también de de integrar la voz de otros, y también eh, creo en algunos casos de cuestionar el lenguaje, eh, qué quiere decir esta palabra, cómo me relaciono con esta palabra, cómo, cómo se puede relacionar el lector con esa palabra, este, un, un lugar también de, de cuestionamiento del lenguaje en sí, ¿no? de, y, y de la forma que nos, como en eso, ternura no era solo una palabra, sino una posición frente al lenguaje, la forma en que nos posicionamos eh, frente al lenguaje, ¿no? La pregunta sí. puede estar ahí para eh, ayudarme a pensar o a, a dejar esa pregunta también en el poema. Sí, Silvia, primero pues también tengo como una pequeña pregunta para ti, a ver si antes de que se termine el programa me, me hablas um, de la parte mística, agradecerte el poemita que me dedicaste, que está divino, lo amo y, <risa> y tan bella, y, y háblame de la parte mística también en tu poesía, que también yo lo identifico ahí, bueno, cómo haces este elevamiento espiritual sobre los acontecimientos dolorosos, Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, es difícil, eh, está la parte digamos como de ritual, eh, creo que por ejemplo cuando, cuando leo en voz alta está esta experiencia que me acerca como a la experiencia de la plegaria, eh, me siento, porque el lenguaje, si bien podemos escribir estando solas y solos, el lenguaje social es parte de un constructo, somos parte de una colectividad cuando entramos en el lenguaje, entonces leerlo en voz alta es como leerlo en comunidad, eh, y también cuando hago esa lectura en voz alta busco entrar en un lugar eh, que siento similar a, a la plegaria, si bien yo eh, no soy creyente, quisiera, porque siento que, que bueno que necesito ¿no? mucha esperanza, eh, pero bueno, eh, siento que el poema, y la poesía, el lenguaje poético, desde esa experiencia... Que, que puedo decir que tuvo algo místico, esa experiencia de haber escuchado eh, Canción del Jinete, eh, fue un lugar donde sentí que había como una religión para mí, que la poesía era un lugar donde creer, eh, en el que podía, que, que podía aferrarme, y que podía esperanzarme, eh, y que podía... Eh, Elevarme en el sentido de, de, de salir o de transformar, de transformar la, las experiencias dolorosas, transformar el dolor, transformar la pérdida en algo más, en, en algo que tuviera sentido. Y creo, que, creo en eso mucho, ¿no? En el, en el sentido. En, el en la búsqueda del sentido, en ese sentido, eh, la poesía ha sido un lugar místico para mí. Pienso en franklin no en su libro, Desde los campos de, de concentración, El hombre en busca del sentido, y recuerdo, yo lo leí ya hace muchos, muchos años, en la adolescencia probablemente, pero recuerdo una anécdota que él cuenta de, de un hombre en el campo, que lograba sobrevivir, lograba sobrevivir, lograba sobrevivir hasta que en un momento dejó de encontrarle sentido a sobrevivir y ahí es el momento en que se abandonó y murió rápidamente. Me quedó mucho esa, eh, eh, esa eso que transmitía el libro como la necesaria búsqueda de, de sentido para no solo sobrevivir, sino para vivir, y para cuando digo vivir en el caso de, de personas que todos hemos tenido experiencias dolorosísimas, eh, vivir como, como una transformación, vivir transformando el dolor, transformando la pérdida, y como estoy conversando ahora de una manera... Muy interesante con otra poeta, eh, Violeta Orozco, eh, que ella hablaba de socializar y codificar el dolor, porque el dolor es una de esas experiencias eh, difíciles y el trauma, ¿no? Eh, difíciles de, de codificar de social, y de hacer colectivo, es decir, buscar un lenguaje común para hablar de esas cosas, pienso por ejemplo en el olor, que es un, uno de los sentidos menos explorados en términos de cómo hablar del dolor, pienso que, eh, así, si me permiten la comparación a la energía, hablar del trauma, hablar del dolor, son lugares que también to todavía nos falta mucho lenguaje, no y creo que en ese sentido lo, lo, lo, la, la experiencia transformadora... Eh, y espiritual en mí es encontrar un lenguaje para hablar eh, de, de esas experiencias que dolientes, porque aún duelen, pero que también me han transformado en quien soy, ¿no? Y esa es la... Todos siento que podemos relacionarnos con esa revelación ya de adultos de que no seríamos quienes somos si no fuera por esas experiencias. Así que por ahí espero haberte respondido un poco, Francesca. Sí. sí, Silvia, muy agradable y muy importante todo lo que nos dice. Y también noto que tu poesía es muy auditiva. La sí. has desarrollado desde la parte auditiva y, hay, y acabas de mencionar lo del olfato, en el dolor. A ver, ¿cuál es el, nuestro olfato cuando tenemos un dolor, cuando pasamos por una pena? Toda esa exploración de los sentidos en la poesía es muy bello y veo que has profundizado mucho en la parte auditiva. Maravilloso. Sí, sí, la parte auditiva es interesante, ¿no? Es este, siempre pienso cuando estudié, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Que, que hablábamos de en, en mi clase con un gran profesor que tuve. Eh, que es esa primera novela moderna y que coincide con el surgimiento de la imprenta, la desaparición de la lectura en modo manuscrito, que era en comunidad, y la lectura en voz baja y solitaria, el gran solipsismo. Creo que lo único que un poco sobrevive, aunque no siempre, a esa experiencia este, tan radical que es la de la lectura en voz baja, y cómo se va separando de la comunidad del lector, es la poesía, ¿no? Este, creo que, que por eso a veces eh, siento que cada vez que alguien enseña poesía debe hacer un énfasis importante en esa parte de lo que es la lectura en voz alta, la performance, la experiencia sonora, este, sensorial como la vez de la música, ¿no? Y que, eh, y que bueno, que a veces falla la enseñanza de la poesía, lamentablemente, porque se la, hay un acercamiento que es más bien analítico y quirúrgico, tratar de entender los sentidos, y no siempre se puede entender, y no siempre vale entender los sentidos, vale entender... Eh, o lo que quiere el mensaje, ¿no? Decía Mejonic, por ejemplo, que un poema, por más breve que sea, si es poema, falla, fracasa a la pregunta de qué se trata, <ríe> de qué se trata este poema. Tiene que fracasar, no puede haber perífrasis, porque el lenguaje, po eh, perdón, paráfrasis, porque el lenguaje poético, no se puede parafrasear, no se puede explicar, no, no es traducible en ese sentido, es como si fuera un, un artefacto, un objeto eh, sagrado al que hay que eh, saborear y, y dejarse llevar por las intuiciones que nos va dejando, no y, y que tal vez va revelando de a poco. Eh, bien. No sé si hay alguna pregunta o... no, Silvia, pues eh, no sé si parte de las personas que nos están acompañando quieren a otra persona hacer alguna pregunta. Bueno, pues Silvia, agradecerte de verdad por este excelente espacio. Lo hemos pasado muy bien. Ha sido muy agradable y sobre todo que tú nos compartas tu poesía, de verdad que ha sido muy interesante conocerte y conocer tu poesía. Eh, antemano, pues, eh, con todos los directivos de la Universidad de Santo Tomás el Crayusta, queremos agradecer tu presencia uh -huh. y a todos los compañeros uh -huh. que están en este momento conectados. Eh, invitarlos también mañana, pues, al conversatorio que tenemos. Pero Silvia, sí, siempre cuando desees, eres bienvenida. De verdad, nuevamente, yo sé que eres una mujer muy ocupada y agradezco muchísimo que hayas sacado ese espacio. Entonces, nuevamente, mil gracias. Acá te voy a leer algunos comentarios de mis compañeros y también de nuestros invitados. Uh -huh. eh, acá, de tus poemas son muy lindos, son muy inspiradores, llegan al corazón. El dolor es muy difícil plasmarlo y tú nos lo has demostrado no que el amor también se puede plasmar de esa forma tan bonita como lo expresas tú del dolor a hacer algo bello ¿no? O de, de compartirlo eh, acá Julio nos comparte gracias por compartir estos poemas realmente fue un momento muy gratificante Orlando, muchas gracias y acá también me están escribiendo que aprendieron muchísimo, muchísimo hoy de ti, todos aprendimos de ti muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias te esperamos disculpe, se puede una última pregunta eh, sí, claro que sí. Eh, disculpen que sea tan abrupto. En, en, es que pues, estaba escuchando a, pues, bueno, la poesía de Silvia. Eh, me llama mucho la atención pues, lo que ella decía acerca de, del uso de los adjetivos. ¿sí? Uh -huh. Y eh, pues, me causó curiosidad, ¿no? aunque pues, ella algo nombró, pero eh, se me escapó en este momento, y es... Bueno, este, esta eh, falta de uso, o bueno, no uso de los adjetivos, perdón, eh, ¿tiene algún referente, o sea, eh, algunos autores que, hayan, que la inspiren, que le hayan de pronto como eh, llevado a, a no usar los adjetivos para no caer en esos eh, espacios comunes de los que hablabas? Bueno, gracias Julio, sí, eh, un poquito... Sí, como mencionaba, Idea Vilariño, que es una escritura muy despojada en ese sentido. Eh, pienso también en Alejandra Pizarnik, aunque, bueno, Alejandra Pizarnik, hay adjetivos, hay una, se adjetiva mucho, pero a lo que voy es, eh, siempre siento que, por ejemplo, cuando leo un poema soy muy eh, crítica en ese sentido, eh, de los lugares comunes, y, y lamentablemente siento que, que a veces en, en la adjetivación es donde rápidamente uno puede ver el lugar común, ¿no? Este, si le decimos al sol brillante, bueno, yo ya veo ahí. Esta... Esta persona no, no se está dando cuenta que, que esto es un lugar que, que no le agrega nada, ¿no? Porque cuando pensamos en el sol sabemos que es brillante, que, que da calor. Entonces, eh, lo que lo, no estoy en contra del uso de los adjetivos sí eh, soy muy cuidadosa en no ser redundante, eh, ¿no? O tautológica, quizás. Creo que a veces es como, como se, que se fosiliza y no, no agrega. Entonces, eh, cuando uso adjetivos, que, que los uso, incluso en ese poema que leí después de haber dicho eso, yo vi que decía el aire fácil, elocuente. Pero digo, bueno, por lo menos pensar en el aire como fácil o elocuente no es la forma en que pensamos en el aire, ¿no? Entonces, solamente los deposito ahí si siento que pueden agregarle algo a, a la experiencia, a la cosa nombrada, si pueden generar un asedio uh, distinto, eh, generar una imagen, ¿no? en, en la experiencia lectora distinta a la, a la que te puede llevar a un lugar obvio, ¿no? Entonces en ese sentido diría que una de las influencias ha sido eh, sin duda idea vilariño, pero estoy segura que en toda la poesía que, que me guste, que voy leyendo, está esa experiencia siempre eh, como de, de renovar la lengua o de pensar sobre, sobre lo que nos rodea de una manera inusitada, ¿no? Sí, eh, te agradezco. Es que pensando un poco en eso, eh, digamos, cuando tú dices, eh, bueno, eh, que no utilizas los adjetivos para no caer en lugares comunes, eh, y escuchando pues, muchas de las cosas que nos leíste eh, sí yo sentía como, como la acción como el movimiento mientras que con los adjetivos uno de pronto se puede como hipostaciar eh, generar como, como matar algo no porque digamos, ya lo está calificando ya está diciendo qué es en cambio en tu poesía sentía que eh, nombrabas como, como ese fluir de, de la vida misma, ¿no? ese fluir de los pensamientos, de los sentimientos, y eso pues, me pareció pues, maravilloso, realmente eh, me, me, pues, me gustó tu poesía, entonces quería también como, como indagarte por eso, si, si eso es realmente lo que buscas. Sí, me gusta eso que dijiste, de, de matar algo, sí, me parece muy bien, me, me gusta esa, esa imagen y y es cierto, sí, es como que cada vez que siento eh, en el hacer de un poema, uno debe preocuparse de algún modo por hacer nacer el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje que hablamos eh, cotidianamente es un lenguaje... Eh, que nos construye y que no nos necesariamente oye a nosotros, ¿no? sino que entramos en un colectivo que nos nombra ¿no? y nos, nos socializa. Por eso eh, me gusta cuando Alejandra Pizarnik dice hablo como en mí se habla, ¿no? porque tal vez esa sea en la literatura en general, una de las vocaciones que debe tener el, el escritor, la escritora es de encontrar el lenguaje de uno que pueda eh, salir de su, de, de, es decir, que, que se pueda hacer renacer en lenguaje y, y que se despierten las palabras en los otros de un modo diferente, ¿no? Este, que, que no sea eso, como tú dices, de... De, de, de matar, ¿no? La puerta, digamos, la puerta abierta está como muerta, porque las es como una imagen este, que ya conocemos, pero ¿cómo podemos hacer despertar en nosotros la experiencia de lo que es una puerta, y de lo que significa una puerta, y lo que nos puede ofrecer? Sí, sí, te agradezco tus eh, respuestas, y sí, me agrada eso, ¿no? O sea, como el como la, el, el dinamismo, ¿no? o, sea, que, o sea, la, la vida es ese, ese dinamismo y lo expresas muy bien en tus poemas. Entonces te agradezco tus respuestas y el tiempo, muchísimas gracias. Gracias, bueno, gracias a todos y a la Universidad de Santo Tomás, a Luz Marina, a Francesca y a todos ustedes por, por este espacio. Bueno, aquí nuevamente fue un placer que nos hayas acompañado y que hayas aceptado nuestra invitación, y bueno, los espero a todos entonces eh, el próximo jueves a las 12 del día, y que tengan una excelente tarde. Silvia, para ti, los mejores éxitos, bendiciones. Muchísimas gracias, chao. Un abrazo, y que este espacio que hemos compartido, que es tan sanador para nosotros, igualmente haya sido sanador también para ti, y de ahí gracias. hay mucho aprendizaje nuestro. Eh, te invito Gracias. para mañana, te invito, Silvia, mañana a las 5:30 y a entrar nuevamente por este mismo medio, este mismo canal, Cruz Crowding, a, a la conferencia con el doctor Garnes, muy interesante, para que conozcas algo de esta región de donde yo te escribo y de donde hablamos. Muy bien, Francesca, ¿de dónde me escribes? de Río Sucio, yo siempre te escribo mi hermosa de acá de Río Sucio, entonces el doctor va a hablar sobre toda este, la magia que tiene este pueblo. Qué bueno, bueno, estaré tratando de unirme y muchísimas sí, gracias, bien. muchos cariños y, y bueno, hasta, hasta prontito entonces. Muchas gracias. gracias. Excelente Dios. día para todos. Chao. Excelente día, abrazos. Abrazos. abrazos.